Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. This is a real special lesson, and why? Well, for two reasons. First, because this is the last lesson of the year, and second, because this is the first video from the brand new series about listening lessons. So, since the majority of my lessons have been for my pupilos from the level A1, which means for beginners, in this lesson I will try to make a really basic speech. And I will try to bring up some of the grammar and vocabulary we have learned so far. And the best part for you is that I will repeat my speech twice. The first one without subtitles, and the second one with subtitles. So you can measure how much you have understood. So, now that you know about the dynamic of this video, empecemos. Hola a todos. Mi nombre es Sebastián. Pero me dicen Sebas. Así es. Soy Sebas. Tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me gusta aprender nuevos idiomas. También me gusta enseñar español y me gusta mucho viajar. En realidad, amo viajar. También me gustan los animales. Me encantan los animales. Tengo un perro y dos gatas. Y sí, los amo. Amo a mis tres animales. Este año nuevo la paso en la playa. Aquí en Perú es verano y hace mucho calor. Ahora tengo mucho calor. Por eso aquí hay mucha gente que va a la playa. Voy con mis amigos. Me gusta pasar el tiempo con mis amigos. También tengo un carro. Y tengo que manejar hasta la playa. No me gusta manejar. Prefiero caminar. Solo que la playa es lejos. Entonces no puedo caminar hasta allá. ¿Qué más me queda? Y la verdad, ya tengo que salir en un rato. Así que, ¡chao! ¡Nos vemos!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 ¿Qué más me queda? Y la verdad, ya tengo que salir en un rato. Así que, ¡chao! ¡Nos vemos! Y bueno, mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. I hope you like this new format of videos. Whatever you think about them, you can put your comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Don't forget to support me. Soy Sebas, y hasta la próxima. Y que tengan un muy feliz 2018.